Oh. Oh. Flight flight flight. Flight. Oh. Enemy enemy. Okay. Puta puta madre Denunciado, puta denunciado Puta I love when you say puta